Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Ay, súper contenta, es una locura. No pensé que, que hubiese tanta gente conectada con nuestra música acá y, y la estamos pasando súper genial. ¿Te sorprendiste con esta fanaticada que tienes sí, aquí? Sí, sí. O sea, yo, yo, es la primera vez que vengo a la República Dominicana y saber que nuestra música está tan vigente acá es, es una bendición de verdad. Que gracias República Dominicana. ¿Cuáles son los siguientes pasos de ustedes como pareja? ¿sabes? trabajando juntos es, bien eh, vienen más colaboraciones.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 Y la misma carrera, ¿sabes? Yo creo que lo más difícil es que a veces no tenemos tiempo de dedicarnos tiempo de pareja, ¿sabes? O sea, estamos tan ocupados en tantas cosas juntos que es complejo como separar ese tiempo, pero cuando aprendes eso, ya todo es mucho más fácil. ¿Cuál es, cuál es más divertido de los dos? ¿Cuál es el que molesta más, tú o él? Yo creo que yo soy más... No, mentira, los dos somos súper divertidos, somos súper divertidos, somos súper parchados relajados y, y eso es lo que nos hace a nosotros. Gracias, amor.